La información fue ofrecida por el profesor José Luis Ortega, quien es el presidente de la seccional de la ADP en el municipio de Salcedo. Eh, nosotros habíamos denunciado que el liceo está en una condición deplorable, de pero nosotros hicimos una visita a una comisión de la ADP y es increíble lo que ahí está sucediendo. Ese liceo nosotros lo vamos a declarar en, un, en, en estado de emergencia: el liceo de Montellano. Los estudiantes están recibiendo clases en una, en una condición papérrima eso se le aprobó una, una reparación del techo y le pusieron una goma que le ponen pero el liceo con puerta pintura eso es increíble lo que está pasando ahí pero peor aún es el autobús que mueven los estudiantes de la parte alta hay estudiantes que se mueven diariamente 7 kilómetros para llegar al liceo y el autobús que estaban utilizando fue una donación que hizo el gobierno de Hipólito Mejía en el 2001 y ese era el autobús que ellos están utilizando que ya no aguanta más NTN, su noticiero regional Robinson Palanco